Si te pudieran garantizar estilizar tu figura sin importar tu estilo de vida, edad o si eres hombre o mujer, Marely Body Perfect and Beauty es la solución. Con una amplia experiencia en técnica y aplicación de la más avanzada aparatología, gimnasia pasiva, electroestimulación para fortalecer tus músculos y eliminar la grasa, radiofrecuencia, lipoescultura sin cirugía, cavitación, ultrasonido de baja frecuencia que disuelve las células adiposas de la grasa localizada, lipo láser. Energía láser segura y sin dolor que moldea el cuerpo, elimina grasa y celulitis. Carboxiterapia. Inyecciones de dióxido de carbono que estimulan el metabolismo y destruyen las células grasas de la zona. Presoterapia. Técnica médica para el drenaje linfático ayudando a eliminar la grasa más fácilmente. Maderoterapia. Masaje intenso con maderas especiales para reducir y tonificar. Todo esto y mucho más podrás encontrar en Marelli Body Perfect Am Beauty. Tratamientos personalizados. Si tuviste una cirugía estética, no realizas ejercicio o incluso si eres fitness y quieres estilizar tu figura, Marelli Body Perfect and Beauty es la respuesta. Francia 102, Colonia Versalles, Local 9. Marelli Body Perfect and Beauty.